Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que también Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que para ti A cruzar otros mares de locura Cuida que no fuera que en tu vivir Y cuando la luz del sol se está apagando Y te sientas cansada de vagar Tú piensas que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Bien, es ahí me me supiste esclarecer mis pensamientos me diste la verdad que yo soñé ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que también hoy, mi playa se viste de amargura. Ah, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Tu cuida que no. El sol se está apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Regresar. el aplauso nuevamente no sé a los cuenta. chicos que son parte de esta Big Band porque vamos a decir que son 13 músicos en escena los que hacen este gran tributo a Luis Miguel Aries. Wow, qué parecido que te sale. Una sí. cosa loca, o sea, uno por momento cerrado, eso sí. La misma sí, voz, la, igual. una voz muy, muy parecida. Y no. Sí, Está también. Más... Sí, no, Pero mejor, aparte, no, te, te digo, yo te veía y, y como que tenés la onda, Luis mía, a la hora de cantar, viste que él como que canta como si no le importara nada. Sí, sí. ¿sí? Cancerea, ¿sí? sí, sí. como re banana. Es? No, te sale bien. <risa> te sale bien. <risa> <risa> <risa> bueno, y bienvenido a la UCI, Muchas gracias. Un amigo gracias. de la música, tocamos en una banda juntos, increíble, productor musical, tecladista. Así uh. como lo ven, tiene 19 años el pibe. Ah, Así que muy talentoso. Sin dudas. Bueno, chicos, cuéntenos un poquito eh, cómo decidieron armar este proyecto. ¿Por qué pensaron en Luis Miguel a la hora de armar un tributo más allá de que cantas igual? Pensamos en, en Luis Miguel eh, ya que es un gran artista. Sin dudas. Que, que sinceramente tiene un proyecto, una musicalización, vocalmente también. Uh -huh. Es muy complejo y realmente traerlo acá a la provincia me uh -huh. parece algo muy innovador. Muy sí, y, y inédito en realidad, porque inédito. hay muchos tributos, ¿no? Sí, sí, sí, sí vemos, pero, pero de, creo que a nivel, no nivel no sé sí. a nivel Argentina no se ha utilizado una banda tan grande como la que vamos a utilizar nosotros ah. Somos 13 músicos, trece músicos, músicos sí. un montón. Tratan, tratando de emular lo que es eh, la, la cantidad sí. de músicos que utiliza Luis Miguel para, claro. para estar en vivo ¿Y realmente. cómo está conformada la banda? ¿Qué, qué instrumentos tenemos vientos tenemos. tenemos cuatro vientos, Ajá. cuatro sets de vientos, uh -huh. eh, dos teclas, en una obviamente que Patty está ahí Bien. en una de ellas eh, guitarra, bajo, batería, percusión, dos coristas. Yo en la voz, eh, no, realmente son completísimos Completísimo. Me completísimo. encanta. Bueno. Y realmente mucho trabajo muy complejo. Y el nombre que han elegido es por uno de sabes, sus mejores Los mejores discos, sí, diría y, yo. Y su signo, ¿no? Y su Aria? signo, claro, de Aries. Sí, sí, sin sí. dudas. Así es. Pero no las canciones que tocan no son solo de ese disco, un repaso no, no, no, por la carrera. Un repaso ¿no? ¿no? de boleros, de, de canciones sí, pop, ¿no? de canciones un poco funk, eh, uh -huh. más movidas, las que llevan caño, ¿viste? Claro, sí. las que, que son más bailables. Porque viste que el es Ni tenía de que todo. Tenía como música para. Dedicar a tu enamorado y música a la fiesta. Que hoy por hoy siguen sonando esas canciones. Si bien fueron un boom en los 80, los 90 y demás, son canciones que hoy en una fiesta te metrás. Vas a un casamiento y se cuándo calientas?" Y todos se levantan. Sin duda. De la verdad. No, que si nos ponemos a mencionar el repertorio de Lumi, no paramos más, Porque además son canciones que no sabemos todos. Ahí está, mira. Ahí está. Sí, es Ahí está. Y allá de la sí. separación vocal, obvio sí. que, que tenés, incursionaste un poco en él como personaje, buscás que sea desde tu personalidad, <risa> interpretación, ¿cómo ¿Te es la ese serie? perfil? <risa> Me viste Muy bien. Yo claro, soy muy fanático estudiando. de Luis Miguel desde, desde muy chiquito. Ajá. Una de las primeras canciones que canté en mi vida fue No sé tú. Mira. De Luis Miguel. Y realmente, sí, yo creo que uno Pero se personifica... Yo. Al ser tan fanático de un artista uno se termina personificando y también uno utiliza también su personalidad, ¿no? Es como una mezcla de todo. Claro. Sin dudas, no, porque no es un, un imitador. imitador. O sea, claro, es no, no. un tributo. Es un tributo, es un tributo donde, bueno, bueno. uno le pone su impronta. Sí, personal, se le pone su impronta también. Sin dudas. ¿Y cómo ha sido coordinar, digo, tienen un director de esta banda? Porque. 13 personas sí. tocando en conjunto es un Muchísimo. gran trabajo, me imagino muchos ensayos, ensayos de por medio sí. para preparar esta apuesta que, que llega mañana a los chicos cómo... ¿Vos <ríe> sos <ríe> el director? No, no soy el ah, director, bien. pero bueno estamos todos ahí como tratando de, de que todo suene de lo mejor posible Sin dudas. ya de, de, desde el trabajo en casa, de tener los temas bien bien sabidos, bien arreglados la ya cual. a la hora de ensayar es como que a full Así que, pero bueno, ese es como el desafío Tratar el de ensamblar tratamos de hacerlo todos Aportando un poquito de opiniones constructivas, obviamente Ajá. En cuanto mirá este corte, esto bien. esto va por acá, esto va por allá No es recrear es el tema exactamente igual, ¿no? No claro. Y sí, tratamos de... de ah, y bien. eso es lo complejo Realmente claro. Luis Miguel tiene un nivel de músicos A nivel internacional de los más grandes y realmente el estilo que toca es muy complejo. Sí. Notas muy complejas, realmente para todos los músicos y vocalmente también para todos es complejo y eso es lo bueno. Sin es un desafío. Mañana es el gran estreno, es mañana, un show sí. que nunca se ha visto, ¿no? Bien preparándolo, pero y mañana lo presentan. Mañana lo presentamos en el Teatro Imperial, 21 a 30 horas, así que va a estar incre increíble. Pueden adquirir las entradas ahora por entradaweb.com.ar y si no, la boletería, del teatro también, Perfecto. mañana mismo también. Excelente. Bueno, eh, muero por ver esos videos del después, de la reacción de la gente <risa> sí, más, porque seguro que, que va a ser una fiesta. Es que sí, eh, y próximamente es. planean llevarlo a otros teatros, viajar con este show, seguir presentándolo, porque digo, vale la pena una gran puesta, ¿no? Con 13 sí. músicos en escena, además. Como para seguir pensando en este proyecto. y Exactamente, tenemos la idea, bueno, de grabar el show, se va a grabar en vivo. Ah, buenísimo. Eh, y tratar de llevarlos, eh, llevarlo a teatros de, de la provincia, claro. a nivel nacional, si es posible, a nivel internacional también. Opa, sería bueno. Muy bueno. Así que, Hasta que llegue que... Luis Miguel. ¿no? ¿Cómo? <risa> Hasta que llegue, Hasta Luis, que llegue Miguel. Luis Miguel. Y nos ponga una cláusula. No, igual. <risa> como... ¿Qué, qué, qué, qué lástima, Luis Miguel? ¿Cómo se ha deteriorado su voz? a lo largo de los años, ¿no? Uno lo escucha ahora y medio que perdió ese encanto que tenía. Y la voz en momento, cambia, uno ¿no? Cuando ya uno madura, sí, la voz sí. se va engrosando un poco, sí. va cambiando. Y un además, poco. ¿viste que él tiene un problema sí. auditivo, Creo que, tínitus, que también tiene... Sí, ¿no? ¿tínitus? sí tínitus. Ajá, Ajá. Que, que bueno, obviamente a la hora de cantar te condiciona muchísimo, muchísimo. Sí, el, el oído, todo. Sí, sí realmente, dicen el que cual. sienten como un zumbido, sin uh cesar -huh. constante, constante. Sí, constante. Uh, eh, ser terrible. terrible. Y Tremendo. más allá de todo el repertorio, que obviamente me imagino que les gusta todo, ¿pero vos tenías algún tema especial que te guste, que sea muy significativo para vos? No pues sé que, tú No sé tú Claro, sí. es el primer tema Que sí. te cantar Sí, eso significa muchísimo para mí Incluso eh, mi familia Tiene un cassette mío grabado ah. Donde yo canto Oye tú ay, ay, ay, me qué me edad tenías? Y tenía, no sé De haber tenido tres años debo claro, haber sido muy chiquito. Chiquito. No te puedo creer Mirá cómo estaba trazado Ahí el, sí. el camino a seguir Sí, sí. en ese sí. tiempo Luis Miguel el, Yo soy el 91 Ajá. Eh, Era un fuerte Claro, en momento, estaba sí. en la cresta de la ola Sí, sí, sí ¿Todos músicos Así. mendocinos en la banda? Todos mendocinos Bueno, Todos. algo para destacar, ¿no? Porque hay muchísimos talento acá en la provincia, gente muy grosa trabajando detrás de estos proyectos y está buenísimo que desde este lugar ¿no? como sí. comunicadores y como público también vayamos a apoyar eh, el trabajo de nuestros artistas uh -huh, claro porque es. sin dudas es de exportación de sí. Dios este, talento la muy talentosos acá que Así sí. que felicitarlos por esta propuesta Por, gracias, por, gracias. por bueno, lo que escuchamos ¿Sí? ya es precioso, imagínense con tres sí. Músicos en vivo, obviamente que es otra cosa Pero bueno, aquí en el formato Más o menos acústico que nos regalaron los chicos Ya tuvimos como una premisa De lo que van a ver mañana a la noche En el Cine Teatro Imperial de Maipú Mira, ahí en pantalla estás viendo la página Entrada web para ir a adquirir tus tickets Mientras los chicos se van a ir acomodando para Regalarnos otra canción, ¿qué nos van a cantar ahora Oscar? Nos ponemos eh, un poquito romántico ¿No? Ah, Dale, me sí, gusta no para dedicar este tema. ¿Se lo dedicas a alguien, Lucas? Eh, no sé, déjame que me empiece a. ¿Hay concentrar. alguien en tu mente? No, no. Ah, no, no. pregunto, no, pregunto no. Hay Si alguna vez Pueden te ser, fallaron esta canción, ojo. va a venir, te van a ir al pelo, mira. Muy bien. Siempre Vamos. Tú. Vamos, cuando quieran, chicos. Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues hice la verdad Es una pena Siempre seguirás oliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor miénteme necesito creerte, convénceme, miénteme, gana un beso, que parezca de amor, yo necesito creerte, culpa. Ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya De ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre por favor, miénteme, yo necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso, que parezca de amor, necesito creerte, culpable o no. Muchas gracias. Muy chicos, gracias, los aplausos. Aries, tributo a Luis Miguel para no perdérselo mañana en el Cine Teatro Imperial, chicos. Un placer enorme. Seguramente han dejado más de una enamorada. Sí, están todos en estar ahí todas viendo la tele. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. Gracias a toda la gente aquí de Canal. Muchas gracias. Ya tenemos plan para mañana, entonces. Listo, vamos. Teníamos unas ganas de decir, ¡vamos todos! vamos con ganas de cantar. Escúchame.